Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Lección 277 No dejes que aprisione a tu hijo con leyes que yo mismo inventé. Tu hijo es libre, padre mío. No dejes que me imagine que lo he aprisionado con las leyes que yo mismo inventé, para que gobernasen el cuerpo. Él no está sujeto a ninguna de las leyes que promulgué para ofrecerle más seguridad al cuerpo. Lo que cambia no puede alterarlo a él en lo absoluto. Él no es esclavo de ninguna de las leyes del tiempo. Él es tal como tú lo creaste porque no conoce otra ley que la del amor. No adoremos ídolos ni creamos en ninguna ley que la idolatría quiera maquinar para ocultar la libertad de que goza el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no está encadenado por nada, excepto por sus propias creencias. Mas lo que Él es, está mucho más allá de su fe en la esclavitud o en la libertad. Es libre por razón de quién es su Padre. Y nada puede aprisionarlo, a menos que la verdad de Dios pueda mentir y Dios pueda disponer engañarse a sí mismo. No dejes que aprisione a tu hijo con leyes que yo mismo inventé. Amén.